¿Cuál es el momento adecuado para estudiar? Amigos, a menudo me han pedido que estudie y ¿cuál es el momento adecuado? Diferentes personas tienen opiniones diferentes, así que veamos qué hora es la adecuada para ustedes. Así que déjennos saber hoy cuál es el momento adecuado para que el tiempo que debemos leer, para que podamos recordar más y obtengamos mejores calificaciones en el examen. También hemos cargado buenos vídeos relacionados con el estudio, puede verlos que te ayudarán en el estudio si aún no te has suscrito a nuestro canal, luego suscríbete para que puedas recibir actualizaciones de nuestros nuevos vídeos. Amigos, muchas personas te han dicho que por la mañana deberías leer porque tu mente está fresca después de levantarte y el estudio temprano en la mañana es muy útil para recordar rápidamente. Alguien dice que debes leer por la noche. Hay paz por la noche. Nadie puede decirte cosas diferentes, por lo que la hora de la noche es correcta. Siempre somos libres por la noche y podemos usar este tiempo para leer. Recibo comentarios de muchos estudiantes que dicen que en la noche dormimos y que temprano en la mañana no podemos despertarnos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el momento correcto? Recibimos tales comentarios, correos electrónicos de todo el mundo. Si lees por la mañana o deberías leer de noche es la gran pregunta. Entonces, en primer lugar, háganos saber cuáles son las ventajas y desventajas de la lectura diurna y nocturna. ¿Cuál es el beneficio de leer durante el día o leer de noche? Tenemos mucha energía en la madrugada, cuando nos despertamos, su mente trabaja rápido a primera hora de la mañana, estamos frescos y su poder de agarre es alto. Ahora veamos cuál es el beneficio que obtenemos debido a la, a la lectura de la noche. Es beneficioso leer por la noche porque no hay molestias y así podrías prestar más atención. Si me preguntan sobre el momento adecuado de estudio diría Cuando se sienta mejor, ese es el momento adecuado para estudiar. Cuando quiera estudiar, ese es el mejor momento para estudiar. Según su hábito, es el mejor momento para estudiar. Si cambia su horario según el consejo de alguien entonces puede enfrentar problemas de salud. Si tiene la costumbre de leer por la noche hasta las 2 am y de repente lo cambia a la hora del día a las 4 am puede enfermarse. Entonces mi punto es leer eso siempre que te sientas a leer o lo que diga tu corazón. Conocerás a muchas personas en la vida y te aconsejarán que estudies por la noche. Algunos de ellos dirán que a primera hora de la mañana y así sucesivamente. Cada tercera persona te aconsejará. Déjame contarte una pequeña historia relacionada con nuestra sociedad. Había un gran rey gobernando sobre el país antiguo. Todos estaban muy felices en su kingdom. Había dos pozos, uno para tipo y otro para personas en general. Un día un malvado mago llegó a ese reino y convirtió la fuente de agua de los pueblos comunes en agua mágica mediante la cual todos los habitantes del reino se volvieron enfermos mentales. Un día el líder de las personas mentales les dijo a todos los aldeanos que nuestro rey está loco y lo dejamos ir. Y matarlo ahora el rey llegó a conocer esta historia por lo que fue allí y bebió el agua de ese pozo mágico también se volvió como un público en general una persona loca luego todos estuvieron muy felices y aceptaron al rey la moraleja de la historia es que nuestra sociedad quiere que nos volvamos como ellos solo es por eso que nos obligan a hacer las cosas según su camino. Las grandes personas en la antigüedad eran diferentes al público en general, por eso eran especiales. Así que no te preocupes por quién dice qué diablos. Solo estudia en el momento en que tu corazón dice y cuando te sientes cómodo. Por favor, comenta a continuación sobre este vídeo y me gusta, compártelo, suscríbete, los quiero a todos y que tengan un buen día.